Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de que hora estés escuchando este video Bueno, ahora sí nos toca empezar hoy con Marte Con el planeta de la guerra, con el planeta también de la impulsividad De la sexualidad, de la agresividad Este planeta es el regente de Aries eh, y también es corregente o regente antiguo como se llamaba eh, del de signo de escorpio así que hoy que estamos empezando con este planeta este es el simbolito todos los conocen por venus venus y marte son como los más conocidos porque se lo relaciona mucho con el signo femenino y el signo masculino aunque los planetas no tienen polaridad pero, eh, bien, hay un libro muy famoso, Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, o al revés el título, algo por el estilo. Bueno, y estamos... Eh, y es regente de Aries, o sea, que en Aries vibra muy fuerte. Eh, en Libra va a vibrar más débil, más armonioso, más equilibrado, porque está en... ...en detrimento o en exilio... ...¿sí? Eh, ...está en el signo opuesto... ...a su domicilio... ...lo mismo pasa en Tauro... ...porque su otro domicilio... ...es Escorpio... ...bien... ...vamos directamente con... ...las tres palabras claves... ...para que no se nos haga larguísimo... ...tienen que ser... ...videos que a ustedes les sirvan... ...tienen que ser... ...videos que eh, cortitos y, eh, y que a ustedes les quede grabado entonces vamos con las tres palabras claves positivas y las tres palabras claves negativas para este planeta si está en Aries, si vos estás haciendo el estudio de una carta natal o tu propia carta natal tiene a Marte en Aries sabe que contás con esas eh, seis cualidades Tres positivas y tres en sombras, pero que están en vos. Y para eso, aunque no me guste, me tengo que poner los lentes para poder leer. Si tenés Marte en Aries, sos pionero, tenés coraje y sos atrevido. De atreverse a las cosas. Eh, como negativo, como... Eh, eh, como en sombras este planeta, acá pus, eh, pusimos una palabra porque este eh, este manual que te invito a que lo tengas en PDF, pusimos una palabra que acá en Argentina suena feo, eh, retrasados, eh, retrasados en el sentido del reloj, así como son pioneros, son adelantados eh, como parte positiva, tienen esa otra contrapartida que a veces se quedan, se quedan en el camino, ¿sí? Eh, se atrasan, eh, que son cobardes y que son cohibidos, no atrevidos. Bueno, sabés que tenés esas seis cualidades y que todo va a depender del resto de la carta. Ya lo vas a ir entendiendo, ya sé que te están... De a poquito cayendo las fichas, eh, y sé también por los comentarios que me dejas que estás disfrutando mucho de estas clases. Así que, bueno, te invito a que sigas día a día, de lunes a lunes, todos los días subo un video corto, un video short. ¿Para qué? Para que vos de acá a fin de año, a fin de este año, o sea, a noviembre del 2022, que se va a subir el último video, vos puedas interpretar perfectamente bien una carta natal. Te mando un abrazo enorme, a todos, a todas, a todes. Y nos encontramos mañana, claro que sí, por supuesto, con Marten Tauro, que, como ya te advertí, está en detrimento, está en exilio. ¿Qué significará eso? Te mando un abrazo, chao, hasta la próxima.